Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Nos encontramos en el canal OZ Producciones, aquí desde la ciudad de Bogotá, y estamos con Skyler. El saludo muy especial para este gran cantante de la música de ahora, en la que escuchan los jóvenes y también los mayores como yo, Skyler estás? Un abrazo y bienvenido al canal o Z Producciones y a la Superior Estereo.com. Muchas gracias, muchas gracias por esta gran invitación. Es un honor estar aquí siendo parte de este gran evento, con esas personas tan especiales que cubren cada evento, a cada rincón que vayan. Estamos aquí para servirle. mi nombre es Skyler El Fugitivo, el que fuga con las babies, cantante de música urbana, pueden encontrar en toda la red, todas las redes, todas las plataformas como Skyler El Fugitivo. Muy bien, Skyler El Fugitivo. Oiga, me gusta mucho su pinta, ¿cómo fue la creación de ella? ¿Qué asesoría tuvo para realizarla? La verdad, además de ser artista, también me dedico al comercio, entonces es lo que es innovación en moda, como lo que ahorita estamos en Colombia, pero innovando con marcas europeas. Como pueden ver, tengo un conjunto completo de Philip Plain. Es una marca totalmente europea, que, pues, como les digo, aquí en Colombia está más pegada que la Ana y la ida ya. Entonces, hay que innovar, hay que ser creativo, hay que estar siempre con la moda, con lo último. Y por eso es mi vestimenta el día de hoy, la marca Philip Plain. Muy bien, Skyler, Bueno, eh, ¿cuánto tiempo ya en la música y cuántas canciones ya ha logrado tener? Claro que sí, eh, llevamos aproximadamente unos ocho años en la música, tenemos eh, dos temas oficiales, dos temas oficiales, que es Macarena, con el que salí hace dos años, eh, por cosas, motivos, circunstancias de la vida, hace dos años no sacaba música, rompimos este año con mala intención que tiene video en todas las plataformas digitales, está sonando a nivel internacional, a nivel nacional. Este es mi segundo tema y el que más me ha volado en estos momentos es con el video que le hicimos, también tengo varias colaboraciones para ahí pendientes, también salió por ahí Arrebatado, Arrebatado viene con varios artistas de la ciudad, somos de Cali, Cali en el mapa, Cali en la casa, Cali haciendo historia, entonces ya me Arrebatado para que la busquen, se lo gocen a todos los que les gusta el maleanteo, lo urbano, lo pesado, también Macarena, que fue el primer tema, como te digo, que salió. Y ahora estamos aquí nominados a los Golden My Music con el tema recién que llevo hace un mes sonando en la calle. Mala intención junto a mi hermano Pablo tus el padrino. A mí muchos ya lo conocen por ahí. Claro que sí. ¿Cómo sorteó la pandemia? Los artistas sufrieron un poco con esto, pero bueno, por fortuna está la, la internet para saber. Eh, Llegarle a la gente y, y no perder vigencia Claro que sí, en ese momento estamos manejando lo que es la era de la tecnología Como todos saben, todo ya se maneja virtualmente Ya aquí ya es poco los casos que son físicamente, ahora ya todo virtualmente Como una transferencia como una, eh, un mensaje de texto, un mensaje internacional que recibas tú, recibimos nosotros. Asimismo le tuvimos que frontear en pandemia, porque pandemia nos cerraron muchas puertas, todo el mundo encerrado en su casa, fronteando desde las directas plataformas digitales para que no nos cayéramos. Eso fue lo que pasó en pandemia. En pandemia la verdad sufrimos mucho los artistas por las presentaciones, pero ahí nos organizamos virtualmente y nos acomodamos a la era de ahora. Muy bien. La construcción de su nombre artístico, Skyler Futivo, ¿de dónde viene? ¿Cómo fue? Bueno, mi nombre es Skyler, nace cuando yo estaba muy pequeño, Ajá. viéndome una película de la gente 007. Sí. La verdad, la operación se llamaba Operación Skyfall, que significaba que la operación Skyfall era que iban a derribar el avión más grande del mundo. Desde ahí yo me grabé esa palabra y yo quise ser más grande que ese avión en mi niñez, en mi inocencia y empecé a componer mi nombre como Skyler, Skyler significa nube, cielo y ya viene de las otras tres letras L, e, R, que es solamente la composición el fugitivo por pues, lo que yo mantengo ausente, ahorita estoy aquí, ahora me voy entonces me fugó mucho y si en la nena descuida por ahí, mucho cuidado que yo me la fugo con ella. <risa> <risa> bueno Skyler, ¿en qué tarifas, de qué ciudades ha tenido la oportunidad de presentarse y cómo lo han recibido? No, no, no eh, contento siempre por el apoyo que nos dan a donde quiera que vayamos. Hemos estado en Medellín, hemos estado en Cartagena, Barranquilla, en nuestra ciudad local que es Cali. Ahora tenemos la oportunidad de estar aquí en estos premios en Bogotá. Esa es mi trayectoria musical a nivel nacional. Pronto vamos para Ecuador, mi gente, así que tu ambiente de Ecuador activa. Pronto estaremos haciendo muy bien Ecuador, los de Colombia. ¿Con quiénes ha compartido en Tarima, de los grandes de su género? La verdad, inicié como telonero hace unos ocho años abriéndole conciertos a Apache, a Aldeanos, a Faz Natural, que es un rapero reconocido a nivel internacional y uno de los más duros. He compartido con ellos físicamente, personalmente en Tarima. Y la verdad es un honor compartir con estos grandes artistas, así seamos celoneros de ellos, porque ellos es que hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Muy bien, hablaba usted de Macarena, uno de sus grandes éxitos musicales. Sí. ¿Un fragmento de esta canción para nuestros amables cibernautas? Claro que sí, esto es una canción más que todo playera. Es una canción para que se la gocen, los que no están al tanto la pueden buscar en YouTube como Macarena. Es caer el fugitivo, es un ritmo muy tropical y eso dice así. Empieza a salir el sol, vamos a la playa, todo en busca de mi morena. Solo ella y yo, hoy hay lluvia de alcohol, se formó el descontrol, todos miran a la Macarena. Vente, vente, vente mi morena. Dímelo, show de Europa, Cali, Colombia, para el mundo entero, Skyler El Fugitivo, mi gente. Claro que sí, muchos éxitos le deseamos y bueno, nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estamos activos con esta gran emisora, con este gran proyecto que viene adelante. ¡Plo, Skyler El Fugitivo! Así es, con El Fugitivo, Skyler, aquí estamos en el canal OZ Producciones y en www.lasuperiorestereo.com. Hasta la próxima. ¡Plo!